Eh, la historia completa realmente ni ella la conoce completa porque era una sorpresa para ella. Eh, actualmente ella vive en Santiago, eh, que es mi novia, y ahora vamos a ser esposos, entonces yo estaba buscando la manera de adquirir un vehículo que le permitiera trasladarse todos los días a Santiago. O sea, estamos hablando más o menos de 70, 80 kilómetros de recorrido diario. O sea, yo estaba buscando básicamente eh, dos cosas. Primero era seguridad, porque la autopista, y segundo, eh, el ahorro de mi bolsillo, el combustible, obviamente. Entonces, eh, estuve visitando varios lugares, vi varios vehículos, eh, entonces hasta que llegué a Vega Móvil, y ahí le expliqué al, al ejecutivo que me atendió, al vendedor, lo que yo estaba buscando, y él me dijo, yo tengo el vehículo para ti. Y yo, yo le dije, bueno. Déjame verlo entonces. Entonces ahí él vino y me sacó eh, el vehículo Toyota Corolla Cross. Yo nunca lo había visto antes, o sea, conozco la marca de, de Corolla, pero el Corolla Cross es un vehículo nuevo. Y a él me, me explica que es un vehículo que es híbrido, que funciona con gasolina y eléctrico y muchísimas cosas más. Y bueno, pues vamos a montarlo a ver cómo, qué tal funciona, cuál es el ahorro. Y realmente hicimos un recorrido hasta Jarabacoa. O sea, y ahí pudimos medir realmente el, el consumo del, del combustible, o sea, lo tanto que rinde y, y lo chulos y lo chévere que es conducir. Eh, después, eh, entonces ahí yo te llamé un día y ahí fuimos y lo vimos el vehículo, como que yo te decía que era un vehículo para mí. Y ahí, y ahí tú ahí lo manejaste, no sé que, que tú tuviste una impresión, que tú dijiste, no, oh, cómpralo de una vez. Claro, yo quedé enamorada desde el día uno. Y lo último que yo me esperaba es que ese era el vehículo que, que tú me ibas a, a regalar. Tú, tú lo Tuvimos la, la oportunidad de tal vez no ir tan lejos porque nos quedamos aquí mismo en, en La Vega, pero con esos pocos kilómetros que pudimos recorrer eh, yo quedé eh, enamorada del vehículo. Y la verdad que cuando lo vi que me lo llevaste de regalo, pues eh, no lo podía creer. Y he tenido la oportunidad de disfrutarlo y de aprovechar cada uno de los beneficios eh, que me ofrece este vehículo. Bueno, sobre todo, yo recuerdo cuando hicimos el primer viaje a Punta Cana, eh, entonces ahí pudimos probar realmente cómo funciona el sistema del el Toyota 600, creo que se llama. Eh, y es muy chévere porque realmente el vehículo prácticamente se conduce solo. Sí. O sea, yo simplemente le pongo la velocidad a la que yo quiero andar. Eh, arrancamos la autopista, si el vehículo ve a alguien que viene en el frente, frena. Si alguien me va a rebasar, se mueve. Si voy a tener un obstáculo, también se mueve. Y básicamente, el vehículo se conduce solo. La verdad es que él se conduce prácticamente solo. Igual para los viajes de Santiago, que simplemente, de que tú sales a la autopista, le ponen la velocidad. Y, y todo bien y la... me permite sentirme segura o sea no importa la hora que me toque tomar carretera pues es un vehículo que me permite eh, sentirme segura que voy en la carretera que yo sé que aunque yo esté pendiente de lo que de lo que yo estoy haciendo puedo en cierto modo descansar un poquito y aprovechar entonces y disfrutar de esta comodidad que la Toyota Corolla Cross nos ofrece hay otra cosa que, que a mí me preocupaba yo decía bueno pero eh, esta mujer bien va Va a viajar a Santiago todos los días, yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando el vehículo, si en algún momento eh, tienen un problema o tenemos un accidente o algo? O sea, entonces ahí me va a tocar a mí eh, tener que llevarte a Santiago y ese tipo de cosas. Dejar de trabajar. Dejar de trabajar, entonces ahí me enteré que en Vega Móvil también tienen eso pensado, o sea, eh, sorprendentemente ellos tienen un, un plan para los clientes que, que quieren los vehículos allá en el cual que cuando el vehículo no está disponible, por la razón, motivo que sea, entonces me, me prestan un vehículo eh, nuevo prácticamente, incluso lo llegué a ver que es una Ford no la... Eh, no nos ha tocado. No nos ha tocado, la pero la verdad es que saber que podemos contar con el vehículo es un plus eh, grandioso. ¿Y el tema de los, de los papeles, de los documentos? Ah, no, eso todo llegó a la casa automático, eso no hubo que complicarse, eso fue todo automático, o sea que... La verdad que el servicio, uno bueno, Para nosotros, adquirir un vehículo híbrido, en este caso en Vegamóvil, ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar, más ahora que vamos a formar una familia. Sí, señor. Vegamóvil, siendo parte de tu historia.